Eh, vamos a ir arrancando aquí despacio. Un saludo para Liz Gabriela también, está conectada. Eh, básicamente, mientras vamos arrancando y vamos teniendo las demás personas que lleguen, quería pues simplemente eh, invitarlos a que este 2007 eh, sea un muy buen año. O sea, yo sé que hay muchas personas que ya dicen que el año se acabó, pero pues todavía quedan 18 días y digamos por la experiencia que hemos tenido nosotros en nuestra empresa, eh, hemos incluso facturado hasta el último día de hecho tengo ya como reto personal eh, terminar mi libro estoy escribiendo un libro que próximo lo, próximamente lo van a conocer y la meta es poderlo terminar antes de que se acabe el año entonces eh, tienen que meterle con toda, tienen que empezar a contactar a esos clientes que, que de pronto no pensaron que no iban a, a trabajar más tienen que empezar a invitarlos, tienen que empezar a llamarlos y básicamente también empezar a, a buscar esos clientes que los traen en, en, en caliente desde hace ya varios meses y este es el momento para cerrarlos porque muchos están terminando de ejecutar presupuestos, muchas empresas están también presupuestando para el otro año. Ese es un excelente momento para que empieces a, a buscar todas estas personas y, y poder cerrarlas eh, cuanto antes. Ese pues digamos que es el principal tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de ventas. Eh, la, lo que son las máquinas de ventas como tal y entender un poquitico cuáles son los, los hábitos que utilizan la mayoría de vendedores. Entonces eh, vamos a darle y vamos a ir arrancando, ya tenemos varias personas conectadas, vamos a ir arrancando y que las demás personas vayan llegando. Eh, lo primero que quiero que comentarle el día de hoy es pues, hablarles un poquito de mí, mi nombre es Andrés Botero. Las personas que no han tenido la oportunidad de estar en algunos de los entrenamientos míos o de nosotros, pues como Universidad de la Calle, como Instituto del Éxito, que es nuestra empresa, pues eh, ahora les contaré un poquito al final, un poco. Y obviamente, pues antes de arrancar, a agradecer a, a seguros por esta invitación de poder compartir con ustedes estos pequeños datos, estos eh, conocimientos que he podido adquirir en mi experiencia laboral y, y en estos años que llevo de formación. Trabajando el tema de las ventas y especializándome mucho en esta parte. Eh, yo pues mi vida, digamos, soy de Pereira, para los que pronto no sabían, esa es mi tierrita. Eh, y pues desde, digamos, la universidad me, me fui a vivir a Medellín, vivo en Medellín en este momento. Eh, he trabajado mucho en la parte de consumo masivo, muy enfocado en la parte de mercado y de ventas, principalmente. He trabajado con algunos multinacionales y pues hace, he sido también empresario, he tenido varias empresas también. Y digamos, hace ya de tres años para acá arrancamos con este proyecto, donde lo que estamos haciendo es ayudarles a transformar la vida de las personas. Y ese es mi propósito principal el día de hoy, ayudarte a transformar tu vida y ayudarte a transformar, eh, obviamente, los resultados en todo lo que haces en tu vida, solamente eh, empezando por esa transformación personal. Porque es un concepto que les voy a explicar ahora más adelante, que es eh, cómo te estás vendiendo a ti mismo. O sea, y cuál es la venta contigo mismo es, digamos, la más importante. Un saludo para Jessica Bermúdez también que está conectada. para Paula Herrera, un saludo muy especial también. Eh, muy bien, este es el primer tema del que yo les quería hablar el día de hoy es un tema que para muchas personas le genera un poquito de controversia o de pronto no la tienen con tanta claridad. Y la primera pregunta que yo les hago es, realmente, ¿qué son las ventas? ¿Sí? Eh, no sé si me puedan ir escribiendo ahí en comentarios para ustedes qué son las ventas, como para conocer cuál es el concepto que ustedes tienen en, en tu cabecita acerca de las ventas, pero yo lo que te quiero compartir es cuál es el concepto que yo considero que es el más importante cuando a mí me preguntan acerca de eso, porque muchas personas piensan que simplemente es una transacción, es una transacción comercial, otros hablan de un servicio y de poder compartir eh, con las demás personas, pero lo que yo que te debería decir el día de hoy es que las ventas, lo principal es que es una transferencia de energía y de emociones Acerca de tu producto y de tu negocio, ¿cierto? O de tu servicio. ¿Por qué una transferencia de energía y de emociones? Básicamente porque la venta se da en los tres primeros minutos que te estás con el cliente. Supongamos que yo estuviera empezando eh, este, este webinar, ¿sí? Y que yo lo simplemente empezara. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? No, pues, eh, qué rico que estén acá. Eh, vamos a hablar de ventas. O sea, estoy seguro que muchas personas dirían, no, ¿qué es esta pereza? No va a quedar una hora aquí conectado, ¿cierto? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegamos donde un cliente, no sabemos cómo está nuestro nivel de energía. Si el nivel de energía de tu cliente, ¿sí? Está aquí arriba y tu nivel como vendedor está aquí abajo, ¿qué crees que va a pasar? Nunca se van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Garantizar que tanto el cliente tenga su energía arriba como la energía tuya esté arriba, ¿cierto? Entonces, por eso... Nosotros siempre que hacemos los talleres de ventas, el primer tema que hablamos es que las ventas requieren energía. Y por eso quise arrancar con ese concepto de las ventas. Ahí Andrés Toro nos dice que es poder ayudar a la gente con lo que hago. Efectivamente, y ese es otro tema que les voy a hablar ahorita, que es el tema de vender igual a servir, para entender un poco más ese concepto. Entonces, aquí vamos a estar hablando de muchos temas acerca de las ventas, pero lo vamos a hablar desde un punto no tradicional, pues muchas veces he tenido la oportunidad de estar en entrenamientos de ventas, he podido asistir a muchos. Eh, digamos, eh, eventos o, o congresos que nos han llevado. Cuando trabajé con estas empresas también estuve trabajando. Y lo que yo quiero que tú entiendas es que las ventas son un concepto muy sencillo. O sea, y la gente piensa que las ventas es para todo el mundo. Y muchas veces, no sé si tú tienes la creencia limitante que le dicen a uno las ventas, no, es que a ver si no tiene de pronto un puestico ahí en la empresa, si sea de vendedor. ¿Sí? Pero lo que yo quiero que entiendas es que las ventas es un arte. Y las ventas es un arte porque tú tienes que saber cómo conectarte, tienes que estar pendiente de lo que está diciendo el cliente, qué es lo que te está hablando, cómo te habla, cómo está su energía. Y no solamente es llegar, y me disculpa la expresión, pero se lo voy a decir mucho durante este espacio que tenemos, y es el típico vendedor vomitón, ¿sí? Que llega a una cita simplemente a querer vomitar una información que tiene en un catálogo o simplemente algo que se aprendió de memoria y llega a vomitarlo donde el cliente sin entender absolutamente nada de lo que está pasando, ¿sí? Lo que yo quiero que tú entiendas es que nosotros tenemos alrededor de 50.000 a 60.000 pensamientos en un día. De esos 50.000 a 60.000 pensamientos, eh, digamos que hay muchos de ellos que no siquiera somos capaces de controlarlos. Realmente de esos 50.000 a 60.000 pensamientos, nosotros únicamente controlamos cinco pensamientos. ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si tú te la estás pensando, no, es que está muy complicado, es que la economía está muy difícil, es que va a estar muy complejo es que este año estuvo muy duro, pues obviamente, ¿qué crees que va a pasar? Tus resultados no van a cambiar, ¿sí? Y si tú así miras a una persona que gana mucho dinero, pues básicamente, ¿qué es lo que pasa? Pues va a ser muy complejo que tú vayas y tengas esa conexión con tu cliente. Entonces, la primera invitación que yo te hago, y es que las ventas requieren energía. Si tú no tienes tu nivel de energía arriba, va a ser muy difícil que tú conectes con el cliente, ¿sí? Entonces... Cuando tú empiezas a controlar muchos de esos pensamientos y empiezas a trabajar de una forma que tú puedas controlar cómo está tu energía en el día a día, ¿sí? Pues obviamente la conexión con el cliente va a ser mucho más diferente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que es una venta que se da de una forma inconsciente. Y ahora te voy a hablar también en un rato de lo que es el, el, el cerebro cavernícola, ¿sí? O en las ventas, que es algún concepto que es muy importante que tú lo aprendas y que lo entiendas y te garantizo que cuando tú entiendas eso, va a cambiar tu resultado en las ventas. Sobre todo el tema de la energía. Si tú empiezas a cambiar el nivel de energía, te garantizo que va a ser demasiado fácil, ¿sí? Entonces tienes que cambiarlo inmediatamente. Entonces, recuerda, 50.000 a 60.000 pensamientos en un día y solo controlamos 5, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es la energía de una persona que gana muy poquito? Tú hablas con él, ¡hey, qué más, cómo vamos! No, pues ahí vamos. Ahí voy, está como muy duro, está muy complejo, ¿sí? Yo hablo tres minutos con una persona y yo sé cuánto vende y yo sé cuánto se gana. Porque en la medida que tú tengas tu nivel de energía mucho más arriba, pues va a ser mucho más fácil que tú veas los problemas de una mejor manera, ¿sí? Entonces yo me he encontrado con personas que les va muy bien. ¿Cómo es la energía? Excelente, vamos súper bien. Este año estuvo muy duro, estuvo un poquitico complejo pero vamos para adelante y hay que meterle y con toda la fe para el 2018, ¿sí? Mientras que hay otras personas que, que se van por la fácil simplemente, no, es que estaba muy duro, es que pues con el país así, pues cómo vamos a hacer, pues va a ser muy difícil, entonces ese tipo de cosas es los que tenemos que empezar a entender cómo cambiamos todas esas creencias limitantes en la cabeza, ¿sí? Entonces es muy importante que tú entiendas que las ventas realmente es una profesión, ¿sí? Las ventas no es, ay, es que a ver qué hago por ahí, es que estoy como medio eh, sin trabajar, sin hacer nada. Consígame alguna cosita, si ¿sí, se vendiendo. Quiero que entiendas que es de una forma profesional y es por eso que las personas que tenemos éxitos en las ventas, nos estamos entrenando permanentemente, nos estamos trabajando todo el tiempo para poder aprender de una mejor manera eh, lo que hacemos. Y eso es la invitación que yo te hago, tienes que empezar a trabajar desde la energía que tú tienes. Pero tienes que tener mucho cuidado porque no se trata que vivíamos en Chalalalandia o que seamos de esas personas que van la, la, la y que todo está perfecto y son de las personas que tú te lo encuentras y estamos súper bien y sí, súper bien. No, o sea, hay que tener un entusiasmo muy controlado, ¿sí? O algo muy, muy así, muy estándar, ¿sí? O sea, ni muy arriba ni muy abajo, ¿sí? Entonces, lo primero que yo te quiero dejar como mensaje es las ventas requieren energía y si tú no empiezas a, ni a subir tu nivel de energía va a ser muy complejo que conectes con la gente, ¿sí? Pero hay aquí algo que tú quiero que entiendas, y es que la energía no es simplemente que yo me levante por la mañana y diga, ay, es que hoy estoy lleno de energía, sí, hoy me levanté con el pie derecho, ¿sí? El famoso pie derecho que tanto hablamos, el pie izquierdo. Pues resulta que para mí no existe ese pie derecho o ese pie izquierdo, sino que existen ciertos hábitos que tú tienes que estar haciendo que hacen que tu energía esté arriba o que tu energía simplemente esté abajo. Y en un rato les voy a hablar de eso. ¿Sí? Antes de les quiero dar un saludo a la gente de Perú, de Panamá, eh, México, en Colombia, en Ecuador que se están conectando, eh, Qué bueno poderlos tener por acá y poder compartir con ustedes esta información, eh, un espacio que ha creado SoftSeguros para poder compartir con sus clientes, con, con las personas que, que están siempre en el radar de ellos y, y pues obviamente me hicieron la invitación el día de hoy para poder compartir contigo estas, estas pequeñas eh, conocimientos que he podido adquirir. Entonces queda muy claro el primero, las ventas requieren energía. ¿Y las ventas qué es? Es una transferencia de emociones básicamente y de energía frente a su a, su, a su producto o su servicio. ¿sí? Un saludo para Hugo Lozano desde Monterrey. Eh, allá está mi socio David Gadona, en Monterrey. Eh, tengo muchos amigos también allá, entonces eh, me alegra mucho que estés por aquí conectado, eh, Hugo. Muy bien, el segundo tema del que yo te quiero hablar es una frase que para mí fue de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida, y es cuál es la frase más peligrosa que existe, sobre todo para una persona que está en ventas. ¿Cuál crees tú que es esa frase más peligrosa? Les voy a dar 30 segundos para que me pongan ahí sus comentarios. ¿Cuál crees tú que es esa frase más peligrosa que existe? Es una frase que nos afecta demasiadísimo, pues que... Es más, cuando yo me entrené la primera vez que empecé todo este tema de, de hacer coaching y de ayudar a muchas personas, cuando fui asistente al primer taller que lo dictó mi socio, fue donde yo empecé a entender muchas de estas cosas. Y esta, esta frase es de las que más me generó mucha controversia en mí. Hugo dice, no se puede, por ahí es, va por ahí muy enfocado. ¿sí? Alguien más que tenga por ahí, eh, que se le ocurra cuáles son esas tres palabras que son las más peligrosas. Alguien que está difícil, también puede ser, Alexandra, hola Alexandra, un gusto saludarte, qué bueno que te pudiste conectar, eh, Alexandra dice que, eh, es que, el famoso es que, son las excusas, ¿sí? Rolando dice, no tengo dinero para comprar, Andrés dice, esto es muy duro, ¿sí? Y digamos que está muy relacionado y, y son muchas de las creencias limitantes que no tenemos nosotros en las ventas, ¿sí? Pero ahorita en un tema que vamos a hablar, eh, voy a hablar mucho de, esos, de esas creencias y cómo empezar a, a romperlas. La frase más peligrosa, ahí está diciendo también Lina, un saludo para Lina, no soy capaz, también eh, es una de las frases más peligrosas, pero más que esas que ustedes han dicho, hay una frase que es muy peligrosa y se llama, ya lo sé. Es la frase más peligrosa que tú puedes tener, ya lo sé. ¿Qué pasa si tú estás en ventas y tienes un jefe que es muy, ya lo sé, qué crees que va a pasar? ¿Sí? Pues cada vez te van a estar cortando las alas y te van a estar quitando cada vez más esa creatividad con la que tú estás, ¿sí? Y nosotros como vendedores, pues todo el tiempo estamos proponiendo cosas nuevas, ya sean para nuestra propia empresa o para la empresa que nosotros trabajamos, ¿sí? Entonces hay que estar todo el tiempo trabajando con eso, ¿sí? Él ya lo sé. No sé si te, hace, si te hace a ti conocido este tema, pero a mí en mi casa me dijeron, mira, Andrés, usted tiene que ir a un colegio, muy buen colegio, después tiene que ir a una universidad, después vaya a hacer una especialización, después hace una maestría, ¿sí? después va y, y se trabaja en una multinacional y pues eh, digamos que ahí se jubila, ¿sí? No sé cuántos de ustedes se les hace muy conocido ese libreto, pero yo lo seguí así, pero al pie de la letra, minuciosamente, ¿sí? Como decían mis amigos, más preparado que un yogur. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que había muchas cosas que yo todavía no conocía. ¿Y qué entendí? Que tenía que trabajar en muchas cosas. Y cuando yo vi esta frase del ya lo sé, entendí... O sea, esta es una frase que es muy poderosa en su contenido, ¿sí? Es más, eh, pues no sé si te gustan las historias personales, pero te voy a contar una corta historia de mi vida. Eh, yo tuve la, la oportunidad en el 2009 de irme a estudiar a una de las mejores universidades del mundo, ¿sí? Una maestría eh, por fuera en Estados Unidos. Eh, y era una, era una universidad que lleva 17 años como la número uno en el empresarismo, ¿sí? Es una universidad de mucho nivel y, pues, yo, digamos, tuve esa oportunidad de estar allá, de estudiar y de rodarme de empresarios muy importantes. Y cuando llegué a Colombia, monté mi negocio, ¿y qué crees que pasó? Me quebré. <ríe> me quebré a los tres meses. Me perdonan, a los tres años, ¿sí? Entonces, yo, a mí me dio muy difícil eso, porque yo decía, o sea, acabo de llegar de una de las mejores universidades, o la mejor universidad del mundo en empresarismo. Estuve un año estudiando, entendiendo cómo montar negocio y cómo montar empresa y voy y me quiebro, ¿sí? O sea, y ni les cuento cuánto me costó, pero para que se hagan una idea, a 2017, ocho años después, y todavía estoy pagando la universidad, o sea, que se pueden hacer una idea de cuánto me costó ese inversioncito ¿sí? Entonces, para mí eso generó mucho, mucho, eh, un tema muy a nivel personal, me generó una cantidad de temas, eh, de muchos cuestionamientos, y yo decía, pero ¿por qué me está pasando eso? Cuando yo empecé a entender toda esta frase del ya lo sé, pues yo entendí que básicamente había muchas cosas que yo no sabía, ¿sí? Entonces, si tú eres de esas personas que eres muy ya lo sé y cada vez que te sugieren algo, te dicen algo, no es que yo ya lo sé, no es que yo lo hago de esta manera, no es que aquí se ha vendido siempre así en la empresa, no es que siempre lo hemos hecho de esta manera, no es que, ¿sí? Pues va a ser muy complejo que tú lleves tus resultados a tu nivel, ¿sí? Porque es lo más, o sea, de hecho yo en unas empresas donde trabajé, eh, mi jefe era muy ya lo sé, ¿cierto? Entonces qué pasa, yo soy una persona muy creativa, una persona que me gusta proponer cosas nuevas. Y pues finalmente, ¿qué pasó? Pues que me desconecté por completo. Porque cada vez que yo iba, no es que lo hemos hecho así, no es que aquí ya lo hicimos así, no es que eso no se ha hecho nunca de esta manera, no es que tiene que hacerse así, así, así. Entonces, a donde voy con esto es que tienes que empezar a entender que si tú no estás abierto a un nuevo conocimiento, créeme que va a ser muy complejo ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces tú has tomado consejos de personas que no son las adecuadas, sí? De hecho... Hay una frase que a mí me gusta mucho, una, una, una cosa que les cuento también en los talleres a las personas, y yo les digo que hay una frase muy poderosa que, que escuché, y es que tú puedes aprender de muchas personas, tú puedes aprender del jefe de tu empresa, tú puedes aprender del dueño, puedes aprender de tu socio, puedes aprender de la persona que te ayuda con el aseo en la oficina o en tu casa, puedes aprender de la persona que está barriendo en las calles, pero nunca tomes un consejo de alguien que esté más jodido que tú. ¿sí? Y eso es algo que yo quiero que te lo grabes aquí en la cabecita. Porque si tú estás tomando consejos de personas que están más jodidas que tú, pues, ¿qué crees que va a pasar contigo? Te van a decir que no se puede, ahí sí te van a decir muchas de las frases que ustedes dijeron. Es que esto es muy duro, es que no tengo dinero para comprar, es que está muy difícil, es que no soy capaz, ¿sí? Y hay un gran líder que desafortunadamente ya se murió un par de años, que se, llama Jim, se llamaba Jim ron y él decía que uno es el promedio de las seis personas con las que más tiempo pasa, ¿sí? Entonces, realmente, cuando tú estás trabajando en ventas, ¿Cuáles son esas personas de las que tú te estás rodeando? ¿Cómo son esos compañeros que tú tienes en la oficina? ¿Con quién estás pasando más tiempo? ¿Sí? Y te invito simplemente a que cierres los ojos un segundo. Cierra los ojos un momentico nomás. Cierra los ojos. Si me estás viendo, porque los tienes abiertos. Cierra los ojos. Y piensa simplemente en las personas con las que más tiempo pasas tú. ¿Cuáles son esas cinco personas con las que tú sales? ¿Con las que comparte más tiempo? ¿Con las que sales los fines de semana? Y empieza a pensar cómo son los hábitos de esas personas, cómo está su vida, cómo están las personas que se relacionan alrededor, cómo están sus hábitos, ¿sí? Ahora cierra los ahora los ojos, haz así, ¿sí? Y eso es lo que explica cómo están muchos de tus resultados, ¿sí? Y hay algo que te quiero decir muy, muy fuerte y espero que me lo entiendas, ¿sí? Porque aquí hoy vamos a hablar de ventas, pero esta primera parte, estos primeros 20, 30 minutos que vamos a hablar, los quiero trabajar es contigo, ¿sí? Porque si tú no estás bien, créeme que vas, no va a ser muy complejo que tú llegues a un nivel de ventas importante, ¿sí? Entonces, si tú no estás todo el tiempo preparándote, si no te estás capacitando, si no estás leyendo, si no estás... Miren, yo nomás este mes he hecho como tres cursos de ventas, ¿sí? Y soy una persona que de hecho ya sé cosas de ventas, ¿sí? Pero como yo les digo, como nunca podemos decir ya lo sé pues todo el tiempo estoy aprendiendo, pero eso sí, de personas que tienen el resultado. Entonces, ahorita estoy siguiendo mucho a una persona de Estados Unidos que tiene un patrimonio de 100 millones de dólares y tiene propiedad raíz y tiene alrededor de inversiones de 500 millones de dólares en unos proyectos asociativos. ¿Será que sabe algunas cositas o no? sí Pues si tiene 100 millones de dólares en la, en la cuenta, pues hay cositas que hay que aprenderle. sí Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces vamos y le preguntamos a esa persona que nunca en su vida ha vendido una persona que nunca ha hecho nada que en su vida, que no tiene ningún un, un resultado, y simplemente lo que ellos nos digan, ah, no, es que lo dijo Pedro, entonces la verdad, ya no, mejor no lo hagamos, ¿sí? Entonces lo que te invito es que pongas aquí la manito en tu orejita, ¿sí? Y que empieces a repetir conmigo, no, es que yo ya lo sé, es que yo ya para qué necesito eso, es que yo ya me he entrenado mucho, es que yo ya soy muy bueno, ¿sí? Ahora ponlo aquí adelante y dile, ¡cállate! ¡cállate! No tienes ni siquiera cómo llegar a tu oficina. Te toca irte en bus. ¿Cuánta plata tienes en la cuenta? ¿Cuánto cumpliste tu presupuesto de ventas este mes? ¿Sí? A ver, pon otra vez tu manito acá. No, es que eso yo no para qué lo necesito. Es que yo no necesito entrenarme. Es que yo ya sé mucho de ventas. Yo ya llevo 18 años vendiendo. Es que eso no es para mí. Ponlo aquí al frente. ¿Y qué le vas a decir? ¡Cállate! No tienes ni siquiera con quién salir un fin de semana. ¿Sí? Porque esto es algo también muy importante. Y es cómo tengo yo un balance en todos los aspectos de mi vida. Porque si tú estás en ventas y tienes un desbalance con tu familia, no compartes tiempo con ellos, no tienes tiempo con tus hijos, no cuidas tu salud, no haces ejercicio, créeme que por más que quieras, sí, puede que vendas, pero no estás llegando al nivel que tú quieres. Es más, te voy a decir algo muy fuerte. Si en este momento tú no tienes el carro de tus sueños, el apartamento de tus sueños, la familia de tus sueños, los resultados de venta de tus sueños o la empresa de tus sueños, te lo juro que porque hay muchas cosas que tú no sabes, ¿sí? Y si tú no te capacitas, si tú no te empiezas a entrenar, créeme que va a ser muy complejo que salgas de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros los humanos pasamos por algo que se llama el proceso de aprendizaje. Nosotros primero estamos en algo que se llama la, la incompetencia inconsciente. ¿Qué es la incompetencia inconsciente? Es cuando nos pasan las cosas y no sabemos por qué. Yo digo, no, pero ¿por qué me pasa todo? Pero yo, ¿por qué tan de malas? Pero ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me salió lo otro? ¿Sí? Y a lo que voy con esto es tienes que tener mucho cuidado qué es lo que estás atrayendo a tu vida, ¿sí? Y qué es lo que estás atrayendo, qué es lo que estás llamando porque si no te van a seguir llegando a cosas negativas. Entonces pues cuando estamos en esa incompetencia inconsciente y tú no te capacitas, ni vas y lees, ni vas y buscas entrenamientos, ni vas a seminarios, a talleres, etcétera, pues créeme que nunca vas a salir de esa incompetencia inconsciente porque no sabes por qué te está pasando lo que te está pasando. Cuando tú tomas la decisión de entrenarte y de capacitarte y de llevar a otro nivel tus resultados, pasas a algo que se llama la incompetencia consciente. Y es donde tú dices, claro, ya sé por qué estoy jodido. Claro, ya sé por qué no estoy vendiendo. Ya sé por qué no estoy cerrando. ¿Sí? Y empiezas a entender cuáles son las cosas que han evitado que tú tengas ese resultado. ¿Sí? Después, viene algo que se llama la competencia consciente. Y eso, una vez entiendes los cambios que tienes que hacer, ¿qué haces? Vas y buscas cuáles son esos pasos a seguir, cuáles son esa lista de tareas y de actividades que tienes que hacer para que empieces a cambiar tu resultado y cuáles son los cambios que tienes que hacer tanto en tu vida como en tu negocio, como en el speech que tienes de ventas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pasa algo que llama la competencia consciente. Y es como cuando estamos aprendiendo a manejar. Primero estamos, la, metemos la primera, meto el clutch, después voy acelerando, voy sacando el clutch, después paso a segunda, que la plumilla, que la direccional. Y empiezo a buscar todo ese tipo de cosas de cómo puedo mejorar el resultado que yo tengo hoy en día, ¿sí? Entonces es muy importante que tú entiendas cómo vas a lograr pasar de esa incompetencia inconsciente a esa competencia consciente, pero lo vas a hacer de una forma muy sistemática y tienes que casi que seguir unos pasos, pero después de que tú lo empiezas a hacer muy seguido y lo empiezas a hacer con mucho, mucho, mucho constancia, pasa algo que se llama la competencia inconsciente, ¿sí? Y es cuando tú llegas a tu carro, a tu oficina, en tu moto, y no sabes ni cómo llegaste, ni sabes que hundiste, pero sabes que llegaste. ¿Pero por qué? Porque ya lo volviste una competencia inconsciente. Ya básicamente tu cuerpo y tu cerebro hace que metas los cambios, que aceleres, pero ni siquiera te estoy dando cuenta, ya lo haces de una forma inconsciente. ¿sí? Entonces, ¿esto básicamente a qué va? A que tú en las ventas tienes que hacer exactamente eso. Si tú no te entrenas, si tú no lees... Mira, te quiero decir algo. Hace poco, por ejemplo, estaba en Pereira, me tocó ir a Popayana a un evento, ¿sí? Ese, para que pues, los que han ido a Popayán, más o menos en avión, eso ha llegado nomás un avión, ¿cierto? Y eso llega a unas horas por allá como todas raras. Y yo tenía que irme para ese evento, tenía que estar allá. Entonces me tocó irme en bus desde Pereira, ¿sí? Son ocho horas de viaje. Para los que no me conocen, pues yo mido casi dos metros. entonces se podrán imaginar lo cómodo que voy en los buses, ¿sí? Pero muchas, mientras muchas personas iban ahí durmiendo en el bus, ¿yo qué iba haciendo? Iba leyendo, iba preparando mi entrenamiento, iba escuchando mis libros iba haciendo una cantidad de cosas que ahorita les voy a hablar de ellos acerca de los hábitos. Y eso hace que marque la diferencia. O sea, la diferencia de es que tú vendas un millón o vendas 100 millones, es cuánto tiempo estás invirtiendo en ti, cuánto tiempo te estás entrenando, cuánto estás buscando nuevas técnicas, ¿sí? Y es por eso que yo me he centrado esta gran parte de la conversación, en que trabajes contigo mismo. Porque si tú no estás bien como persona, créeme que va a ser muy compleja que tú llegues al resultado que quieras, ¿sí? Entonces, esto, digamos que es esa primera parte de la que yo te quería compartir. Eh, donde hablamos mucho de la persona, donde hablamos mucho de ti, de cuáles son esas cosas que tú tienes que empezar a cambiar. Pero créeme que si tú estás tomando consejos de personas que no tienen los resultados, yo lo primero que hago ya hoy en día es si yo voy a contratar a alguien para mi empresa que me ayude con algo, una empresa, lo que sea. ¿sí? Si voy a contratar a un soft seguros para que me ayuden. ¿sí? Voy a contratar eh, empresas o personas, por ejemplo, si voy al gimnasio y quiero contratar a mi entrenador personal o quiero que alguien me ayude a bajar de peso, lo que sea. ¿Qué creen ustedes que es lo que yo más me voy a fijar? cómo están los resultados de esa persona. ¿Pero qué es lo que pasa hoy en día? Pues que me voy para el gimnasio y el instructor tiene una barriga más grande que la mía. ¿sí? Y así pretendemos que vamos a bajar de peso. O ahora vete tú para donde una amiga, ¿sí? si tú eres mujer, que yo sé que eso no pasa, pero ¿sí? eh, tú me vas a dar la razón. Te vas para donde una amiga y la amiga es la amiga gordita. Y vas y le preguntas, oíste, Patrick, cómo bajo de peso? Y tu amiga te va a decir, no, mijita, vea, eso he hecho de todo. He hecho la dieta de la piña, del atún, He hecho la dieta del apio, he dicho, no, no, no eso, que no me ha faltado? La verdad, muy complejo bajar de peso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si tú te vas con de la amiga que tiene cuadritos y tiene, mejor dicho, así hasta en las cejas? ¿Qué te va a decir? Mira, Pat, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que hacer esto, tienes que alimentarte de esta manera, tienes que hacer esto, lo otro, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes vayan a buscar en sus empresas, eh, una persona que les ayude, un, un empleado que vayan a contratar, lo que sea, siempre busquen personas que les puedan ayudar a llevar a ese resultado, ¿sí? Y aprendan de personas que tengan el resultado. Si tú hoy en día estás facturando 10 millones mensuales y quieres facturar 20, pero no tienes ni NPI de cómo hacerlo, pues vas y le preguntas a alguien que esté en tu ramo, ¿sí? Y que ya facture 20 millones de pesos mensuales. Entonces le preguntas cuántas citas hacen, cuántas visitas hacen a la semana, ¿sí? Y aquí te quiero dar. Esto, se llama, esto lo llamo yo en los talleres un bonus track. ¿Sí saben qué son los bonus track o no? Que es esa ñapita, como lo decimos acá en Colombia. Y es que te voy a decir cuáles son las cuatro formas de tú lograr todo lo que quieres en tu vida y en tu negocio. ¿sí? La primera, ¿cuál crees que es la primera? Espero que la estés escribiendo porque créeme que esta información que te estoy dando, yo la cobro caro. ¿sí? Yo doy caro para que sepan de una vez. ¿sí? Y yo lo invito a los talleres y los talleres que nosotros hacemos son talleres que cuestan dinero. Pero, como me decían estos días, una persona, ¿sí? Y es, no es, cuan, no es que sea muy costoso, sino que no estás ganando lo suficiente, ¿sí? Entonces, si tú no te estás entrenando, no puedes ir a hacer muchos cursos, pues posiblemente no estás ganando lo suficiente, ¿sí? Y eso, como dice Pablo, un regalito les voy a dar, ¿sí? De lo primero para lograr todo lo que te propongas, saber qué es lo que quieres. Y ese es el peor error que nosotros cometemos, ¿sí? Y si tú estás en ventas, espero que lo que estés vendiendo sea algo que, lo que a ti te apasiona. Porque no hay nada peor que trabajar en lo que. No, es que yo ahí, ahí mientras consigo alguna coita voy a ir a, a meterme ahí en esa empresa de vendedor, ¿sí? Entonces lo primero, tienes que saber qué es lo que quieres, porque si tú no sabes para dónde quieres ir, pues va a ser muy complejo y vas a coger cualquier trabajo, ¿sí? Pero si tú tienes muy claro para dónde vas, tú empiezas a tomar decisiones que te lleven hacia ese destino, hacia dónde quieres ir, ¿sí? Entonces lo primero, define, hacia dónde, define qué es lo que quieres en algún aspecto de tu vida. Lo segundo, vas y buscas una persona que ya lo haya logrado, y vas y lo simulas, ¿sí? O vas y lo copias, por decirlo así. Pero digamos una copia desde el buen sentido de la palabra, no de ir, piratería ni nada de estas cosas, sino vas y copias y entiendes qué es lo que hace esa persona que lo hace tan exitoso. ¿A qué hora se levanta? ¿Qué hábitos tiene? ¿A qué horas come? ¿Qué come? ¿Cuántas citas hace? ¿Cuántas llamadas hace? ¿Cómo prospecta a sus clientes? ¿Qué, ¿Cómo hace las llamadas en el momento? ¿Cómo está su energía? Entonces tienes que empezar a entender todo tipo de cosas. Entonces vas y buscas a alguien que ya haya logrado el resultado que tú quieres, ¿sí? Y entiendes qué cosas diferentes esa persona tiene que tú no estás haciendo hoy, ¿sí? O, digamos, lo puedes hacer con otra empresa, una empresa del mercado que sea muy exitosa, pues vas y entiendes qué lo hace tan exitosa esa empresa y evalúas qué te está faltando a ti. ¿Listo? Esa es la segunda. La tercera, vas y tomas acción masiva. ¿Qué es acción masiva? Es salir a la calle y darle, y darle, pero te decía ahorita, mucha gente ya dice, no, es que ya este año se acabó. No, es que ya 12 de diciembre, no, ya, ya se acabó este año. No, señores, faltan 18 días más de facturación. Multiplica cuánto facturas tú diariamente por 18 días y te garantizo que cumples tu presupuesto de ventas. ¿sí? Entonces, eso es algo que tú tienes que tener. Acción masiva, salir a la calle y darle, y darle. Hay muchas personas que, yo, que me, me, llamo, me, me preguntan, Andrés, venga, es que yo no estoy logrando el, el resultado de ventas, que quiero, qué puedo hacer? Y yo les pregunto, bueno, ¿cuántas llamadas estaba haciendo al día? Y me hacen así. Eh, dos. Ah, ok. ¿Y tú crees que haciendo llamadas diarias vas a lograr los clientes? Ah, pues no. ¿Saben cuántas llamadas le pido yo a las personas que trabajan en nuestra empresa? Yo les pido 100 llamadas diarias, ¿sí? Y yo, yo no hago las 100 porque yo me mantengo en otras cosas, pero mínimo hago 30, unas 30, 40 llamadas en el día, ¿sí? Y así como a los talleres, no solamente venden los talleres las personas que trabajan conmigo, sino que yo también vendo los talleres, ¿sí? Y yo mismo soy el que estoy ahí marcando todo el tiempo. Entonces lo que quiero que entiendas es que si tú no tienes la acción masiva, pues créeme que nadie lo va a hacer. Y si tú eres de los que dice, no es que hice dos llamaditas hoy, es que mandé dos cotizacioncitas, no es que, ah, tres. Ah, bueno, ¿y cuántas veces llamaste al cliente? No, pues yo le marqué y no me contestó. ¿Pero y qué? ¿No lo volviste a llamar? Ah, no, pues eh, mañana. ¿eh? Entonces tú tienes que darle, mejor dicho hasta aquí, y tienes que entender que un negocio, la mayoría de veces se va a dar por ahí después del quinto contacto. más es que tienes que saber cómo contactarlo para que no te vuelvas tampoco un tema de seguimiento y lo no pases a persecución, ¿sí? Entonces tienes que saber cómo hacer el seguimiento. Pues hoy es muy corto el tiempo y no te lo va a poder dar, pero te espero el 27 y 28 de enero que vamos a dar un taller de venta en Pereira. Ojalá pueda estar ahí y ahí vamos a ver mucho más en detalle muchos de los temas que estamos hablando hoy. Listo, hoy es un rápido resumen de un taller que hacemos en dos días. Para que te hagas una idea, lo estamos haciendo en una hora. Entonces, aquí voy a tratar de darte información, pero te estoy dando la información que yo considero que es lo más importante para ti. Entonces, miren, ¿por qué voy con esto? Es, si tú no tienes acción masiva, yo le digo a las personas, eso se llama tener nalgitud ¿Qué es nalgitudes Es que mueves las nalgas y le metes actitud, ¿sí? Se llama la nalgitud para que lo escriban por ahí, se los voy a escribir aquí, para que lo guarden. Se llama nalgitud ¿Cómo me pareciste ¿Cómo hoy de nalgitud ¿Sí? Es, vas y mueves las nalgas y le pones actitud, ¿sí? Tienes que darle hasta, mejor dicho, hasta que termines, ¿sí? A las veces que sea. Ahí Hugo me pregunta que cuándo voy a Monterrey, pues todavía no tengo eh, los planes de viajar allá, pero allá está mi socio. Si quieres, a, ahora al final te doy las fechas, que ya tenemos unos talleres de ventas también en Monterrey. Vamos a tener Monterrey en DF eh, y tenemos en, en otras ciudades de México, pues también, estos entrenamientos. Entonces, la tercera, acción masiva, por favor, acción masiva. Sal a la calle y no vuelvas a tu casa hasta que no hagas una venta, por favor, sí. Y no que sean dos llamaditas, no, o sea, llamando y mandando cotizaciones como si no hubiera mañana, sí. La cuarta es si no te funciona algo, tú vienes y paras y te preguntas a ver por qué no está funcionando, qué estoy haciendo mal, sí. Y vuelves y lo intentas, sí. Qué pasa muchas veces que, por ejemplo, si yo fuera a romper esta pared que tengo detrás mío y yo me voy para allá y empiezo a pegarle cabezazos ¿sí? ¿Será que va a romper la pared? Va a ser muy complicado, ¿sí? Pero una persona viene y me dice, Andrés, es que no vas a romper la pared. Yo le digo, no, no, yo sí sé que soy capaz. Y sigo ahí, pegándole y pegándole. Y viene y pasa otra persona y me dice, Andrés, es que no vas a romper la pared. Yo digo, no, sí, es que yo sé cómo hacerlo. No, es que con él ya lo sé que hablamos ahorita. No, es que yo sé cómo romperla. Y sigues, pa, pa, y te sigues pegando, ¿sí? Pues lo que yo quiero que entiendas es que si tú sigues ahí, lo único que vas a conseguir es un chichón de este tamaño, vas a generar una frustración muy grande. ¿Sí? Entonces, tienes que empezar a hacer cambios en tu vida. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, si no está funcionando algo, entonces yo digo, a ver, ¿por qué no estoy rompiendo la pared? Entonces yo paro y me pregunto, a ver, ¿por qué no estoy rompiendo la pared? Ah, ya sé. Es que mi cabeza no es lo suficientemente fuerte para eso. Entonces, a ver, ¿cómo la puedo romper? Entonces, o voy le pregunto a alguien que ya sepa romper paredes, o busco otra opción o investigo en internet, lo que sea. Ah, es que la puedo hacer con un martillo. Entonces me voy con el martillo y empiezo. Y veo que tampoco la rompo. Vuelvo y paro y digo, a ver, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué no estoy rompiendo la pared? Ah, ya sé, es que el martillo no es lo suficientemente fuerte y esa pared está muy grande. Entonces voy y me traigo una retroexcavadora o me traigo un mazo gigante y empiezo a pegarle a la pared. ¿Sí? Y la voy a tumbar. Pero ¿qué pasa muchas veces? Que nos quedamos ahí y, dele, y no vendemos, y no vendemos, y no cerramos ventas y no entendemos por qué. Y lo único que hacemos es frustrarnos. Y decir, no, es que yo soy muy mal vendedor, es que yo no sirvo para esto, ¿sí? Pero lo que tienes que hacer es simplemente, a ver, ¿por qué no estoy vendiendo? ¿Cuánto te estás entrenando? ¿Sí? Y es una pregunta que yo quiero que tú te hagas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un taller? ¿Cuándo fue la última vez que viste un entrenamiento? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un audiolibro? cuánto fue la última vez que te leíste un libro? ¿Sí? Mira, y te voy a hacer una pregunta muy sencilla, y yo sé que no tenemos el tiempo, pero si lo pueden escribir ahí rápido, se lo agradezco. Pero quiero que me digan cuáles son los pasos de la venta en orden ¿Sí? Tú que estás en ventas y sé que hay muchos que están conectados que me van a decir que llevan 15 años en ventas, que llevan 18 años, pues te garantizo que no eres capaz de decirme los pasos de la venta en orden. Y espero que no lo estés buscando en Google, por favor, ¿sí? que me los digas de, de así de lo que te venga a la cabeza, que me los digas en orden. ¿Tú qué crees que pasa muchas veces? El 99.9% de las personas que van a nuestros talleres de ventas no tienen ni NPI de cuáles son los pasos de la venta. Entonces, ¿qué pasa si tú estás en ventas y ni siquiera te saben los pasos de la venta? Empecemos por ahí y ya estoy seguro de por qué están los resultados que estás teniendo para tu empresa, ¿sí? Porque no tienes ni NPI de cuáles son los pasos de la venta. Entonces, imagínate que tú tienes la panadería y el panadero no tiene ni idea de hacer el pan. Entonces, el hombre empieza. Ay, ¿cómo es que se hace el pan? Ah, le voy a echar primero el azúcar. Ah, no, la harina. Ah, no, la harina no es. Eh, ay, ¿qué es lo que es? Ah, los huevos. Ah, no, será la harina. ¿Sí? Imagínate cómo te queda el pan. Te va a quedar un desastre, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero que entiendas es que tienes que empezar a entrenarte, tienes que empezar a conocer cuáles son los pasos de la venta, cómo cerrar, cuáles son las técnicas de cómo conectar con la gente. Tienes que estar capacitando todo el tiempo. Yo lo hago todo el tiempo. Yo estoy todo el tiempo leyendo, estoy capacitando, escuchándome audios. Yo voy al gimnasio y no estoy escuchando música, estoy escuchando audios. Estoy en el carro y rara vez escucho música, estoy escuchando audios. Eso depende de cuántas cosas quieres lograr en tu vida, ¿sí? Y aquí hay una reflexión que yo te quiero dejar también. Y es... Que tú no puedas lograr cosas en tu vida, ¿sí? Yo te garantizo que tú puedes lograr grandísimas cosas en tu vida. Tú tienes todas las habilidades, tienes absolutamente todo, ¿sí? Pero te voy a decir algo, y es, tú tienes que trabajar con todas, ¿sí? Eh, don Hugo, un placer haberte tenido por acá. Qué pesar que te tienes que retirar. Eh, te voy a mandar por el interno la información de, de los talleres en México para que nos puedas acompañar. Un gusto saludarte. Eh, Pau, gracias. Qué bueno que va a estar Lina acompañándonos en, en el próximo taller de ventas. Ahí se la va a dejar afinadita. Usted sabe que esa es mi misión y ella se la mando, pero mejor dicho, como una máquina de ventas completa. Listo, de hecho ahorita les voy a contar una noticia al final que vamos a hacer una reestructuración en nuestro entrenamiento de ventas para que nos puedan acompañar. Entonces, vuelvo y te digo, las cuatro cosas para lograr lo que quieras. Lo primero, saber qué es lo que quieres. La segunda, vas y buscas a alguien que ya lo haya logrado y vas y lo copias. Y vas y lo simulas y vas y miras qué está haciendo esa persona que tú no estás haciendo. Tercero, acción masiva. Vale, ir a la cancha a darle, pero hasta que, sea, mejor dicho, hasta que vendas el último eh, peso del de, de presupuesto. ¿sí? Y lo último es básicamente que tú entiendas por qué no están funcionando las cosas, por qué no te están saliendo, por qué no estás vendiendo. Haces un alto en el camino, entiendes que tienes que hacer diferente y vas y lo haces. ¿Sí? Esas son las cuatro formas de lograr todo lo que tú quieres. De lo que le está diciendo ahorita, es tú puedes lograr todo lo que quieras en tu vida, ¿sí? Pero resulta que ese no es el problema. El problema es que tú no estás dispuesto o dispuesta a renunciar a ciertas cosas para lograr lo que quieres. Entonces una persona me dice, no, yo quiero bajar de peso. Bueno, está bien. ¿Estás dispuesto a levantarte a las 5 de la mañana para ir al el gimnasio una hora? Ah, 5 de la mañana. No, está muy duro, ¿sí? No, es que yo quiero ser el mejor vendedor de mi empresa. Listo, perfecto. Entonces te va a hacer tu plan de entrenamiento y te vas a leer cuatro libros en este mes. Ah, cuatro libros. No, pues, ¿y los fines de semana qué? No, pues, entonces no puedo salir, no, y tengo una fiesta de unos amigos y tengo un paseo a Cartagena. No, la verdad no me da, ¿sí? Entonces lo que yo quiero que entiendas es que si tú no estás logrando lo que quieres para tu vida, no es que no vayas y lo logres, ¿sí? Que no lo puedas lograr. Todos tenemos las mismas habilidades, tenemos los mismos brazos, las mismas piernas, ¿sí? Pero básicamente es porque tú no estás dispuesto a renunciar a ciertas cosas para lograr lo que tú quieres en tu vida. ¿Listo? Muy bien. Ahora para seguir en otro tema, no sé si hasta hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, algún comentario. Siéntanse, por favor, libres de hacer preguntas, lo que sea, que en la medida que vamos avanzando se los voy a ir respondiendo. Aprovechen este espacio eh, para que puedan resolver todas sus preguntas. Ahora voy a hablarles de un tema que es demasiado importante. ¿sí? Eh, Jorge, plan de entrenamiento, listo. Ahorita les hablo al final, viejo, eh, un poquito de qué es lo que vamos a a trabajar este año. Eh, miren, aquí hay alguno, un tema muy importante que yo quiero que te entiendas y es que existen dos tipos de venta. La primera venta es la venta contigo mismo y la segunda venta es la venta con el cliente. ¿sí? De un 100%, ¿sí? ¿cuánto crees tú que es la venta contigo mismo? Quiero que me coloquen ahí, por favor, que esta es una pregunta que quiero que me la contesten con toda sinceridad. ¿Cuánto crees tú que es la venta contigo mismo en porcentaje? ¿sí? De un 100% de ventas, Cuánto depende de ti, quiero saber esa respuesta. Si me la pueden colocar ahí en porcentaje. ¿Alguien ahí que me pueda ayudar? ¿Cuánto crees tú que es la venta contigo mismo? ¿Hay alguien que quiera como ayudarnos que coloque ahí qué porcentaje más o menos? Un 70% dice Rolando, muy bien. ¿Quién da más? O quién da menos? A ver quién nos ponen por ahí, que nos escriben. Un 80% dice Jorge. Muy bien. Lina dice un 90%. Están muy conectados. Me alegra que la tengan tan clara. ¿sí? Miren, y este es un tema demasiado importante. Gracias para los que participaron y me apoyaron con ese, con ese porcentaje. El, la venta contigo mismo está entre un 80% y un 90%. ¿Sí? ¿Por qué la venta contigo mismo es un 80% o 90%? Porque si tú no estás convencido del producto que estás vendiendo, si a ti no te gusta el producto y simplemente estás ahí calentando silla porque es que no había más, y ¿sí? a ti te da lo mismo vender hoy seguros y mañana vender carros y pasado mañana vender llantas, pues te garantizo que va a ser muy difícil que llegues al resultado que quieras. ¿sí? Porque imagínate que tú no siquiera estás convencido del producto que estás ofreciendo y no estás convencido de una póliza que te están eh, ofreciendo. Y llegas donde un cliente y te preguntan, ve, eh, mira a Lina, voy a tomar a Lina de ejemplo. Lina, ¿y ese producto si sí es bueno? Y Lina va y le dice, y Lina sabe que no es bueno. ¿Qué creen que va a ser la respuesta? Sí, eso es muy bueno. Sí. Uh -huh, muy, bueno, muy bueno. Sí. Pero porque inconscientemente estamos diciendo, pues, es que si yo le vendo este seguro a la persona, lo estoy engañando. Porque sé que no es un producto bueno. Entonces, si tú no estás cerrado contigo mismo, ¿sí? Va a ser muy complejo que tú puedas transmitirle eso a tus gentes. Mira, les voy a poner un ejemplo muy básico. Hace poco tuve la oportunidad en Pereira de trabajar con una de las grandes empresas de turismo en Colombia. Ellos tienen hoteles propios, tienen. Eh, tiene muchos destinos turísticos propios. Habían 500 personas en el auditorio. 500. Y yo les hice una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes de acá conocen alguno de los destinos turísticos de la compañía? ¿Cuántos crees tú que levantaron la mano? Cinco personas de las 500. ¿Conocían alguno de los destinos turísticos de la compañía? Sí. Y eso sin mencionar que la compañía les da unos super beneficios para que puedan ir a conocer los destinos turísticos, les da unos descuentos que esa vaina les queda casi que al costo. Cuando yo les pregunté, venga, ¿y por qué no han ido a ninguno de los destinos turísticos? No, es que eso es muy caro, es que el servicio, es que los vuelos salen muy tarde, es que esto, que lo otro. Y yo lo que les decía, miren, esas objeciones que tú estás diciendo son las objeciones que te dicen tus clientes. Porque si esas son tus propias objeciones, eso es lo que tus clientes van a decir ¿Sí? Es muy diferente a que tú vayas a vender un destino turístico y le digas, mira, esta playa es maravillosa, es esto y esto y esto, tenemos un salón acá, aquí vas a ir, mira, yo estuve allá con mi familia usted no se imagina, fue la mejor experiencia de mi vida. Estás totalmente cerrado en tu cabeza con tu producto. Si tú eres capaz de venderte a ti mismo, créeme que estás un paso muy adelante de la mayoría de vendedores. ¿sí? Entonces, es por ejemplo, tú llegas a una cita donde un cliente y la energía del cliente está acá y la energía tuya está acá. ¿Será que vas a cerrar un negocio? Va a ser muy complicado que cierres un negocio. Imagínate que tú entras a la oficina de un cliente, ¿sí? le vas a vender una póliza de seguros, y resulta que esa persona acaba de colgar una llamada y está ah, alegando, y está súper molesto, y está bravo, y tú llegas a lo vendedor vomitón. Sí, ¿cómo está? Mira, estas son las pólizas que tenemos, desde estas, son los plazos, le da acá la cuota de tanto, le cure esto, esto, esto, esto le cubre esto, accidente, le cura esto, otro. ¿Qué crees que va a pasar con tu producto, con tu servicio? ¿Con qué crees que relacionó tu producto, tu servicio? Lo relacionó con ese momento que estaba experimentando la persona. ¿sí? Entonces, si él tiene la energía bajita, ¿con qué lo va a relacionar tu producto? Con ese momento fuerte que está pasando. Y es por eso que después que vuelvas a otras citas, ¿qué crees que va a decir a esa persona? Ay, ahí llegó esta vieja otra vez, qué mamera. Ay, llegó este tipo, qué pereza. Pero es porque no es que tú le caigas mal, sino que no supiste llegarle de la manera correcta. ¿sí? Entonces, muchas veces yo he ido a citas de negocios donde he tenido que estar dos horas hablando con la persona y no le vendo nada. ¿En qué me enfoco? A ver, ¿cómo le subo la energía a la persona? Yo le digo, venga, don Pedro, ¿usted quiere que yo venga otro día? No, no te preocupes, Andrés, sentate, dale, tranquilo. Ok, y don Pedro, ¿qué le pasó? ¿Hay algo que lo pueda ayudar? Ah, no, un mancito, ahí que me la voló, que. ¿Y qué pasó con él? No, imagínate que hizo esto, esto, esto y esto. Y yo hoy le digo, Ay, ¿cómo ha sido don Pedro? Venga, don Pedro, ¿y usted no ha pensado en esto, en esto y en esto? Ah, tiene razón. a don Pedro, que usted coge y hace esto y hace esto y lo invita con él y habla con él. ¿Qué cree que va a pasar? No, pues que bueno, mejorar la relación con el hombre. Ah, yo no había pensado en eso, Andrés. ¿sí? Y obviamente yo sé que es la persona que está ahí conectada, que eres tú, eres muy inteligente y es una persona que ha tenido mucha experiencia. Entonces, si tú vas donde un cliente, tienes que tener siempre en tu cabeza que tu principal función es servir. A ver, ¿cómo le sirvo yo a esa persona que está ahí? Si tú vas a una cita, es con el lleve, le lleven en la cabeza y que tengo es que vender, créame que eso se siente. Sí, esa energía se va a sentir. Y va a estar totalmente desconectado el cliente. Entonces, tienes que tener tu nivel de energía acá, arriba. ¿Sí? Entonces, tienes que trabajar mucho con eso. Y tienes que hacer que tu cliente tenga su nivel de energía también ahí. ¿Cómo logras eso? Haciéndole preguntas. Los mejores vendedores del mundo hacemos preguntas todo el tiempo. El 80% del tiempo estamos haciendo preguntas. Yo llego a una cita de negocios y nunca presento mi compañía, ni mis productos, ni mi portafolio antes de que pasen unos 15 a 20 minutos. ¿Yo en qué me enfoco en los primeros 15 a 20 minutos? Hacer preguntas. Identifico cuál es la necesidad que tiene ese cliente. Para no ir a ofrecerle mi catálogo de 200 pólizas, sino que le hago preguntas, identifico cuál es su necesidad. Esto me van a perdonar las niñas y si les suena muy fuerte. ¿sí? Pero yo lo llamo encontrar el punto G en los clientes. ¿Qué es encontrar el punto G? Es ese punto que te hace clic inmediatamente con tu producto. Y el cliente dice, este es el producto que yo necesito. Este hombre, claro, ¿por qué no has venido antes, hombre? ¿Sí? Y es básicamente, mira, las ventas es muy sencillas. Ustedes cogen, hacen preguntas y el cliente le va a decir, mira, es que necesito una póliza para la protección de mi familia, eh, que me queden unas cuotas de tanto, que no me toque hacer débito automático, etcétera, etcétera. Cuando tú le vayas a presentar el producto, si tú tienes ese producto, ¿qué haces? Coges las palabras de él y las pones en forma de presentación. Y dices, claro, señor Pedro, mire, este es nuestro seguro, eh, tiene un tema de protección para toda la familia. Eh, usted mismo puede definir cuáles son las cuotas que puede pagar. No hay ningún tipo de débito automático. ¿Qué haces? Coges simplemente las necesidades que te dijo y las volteas y las pones en forma de presentación. Eso es lo que tienes que hacer. ¿sí? Y por eso el 80% del tiempo tienes que estar escuchando. Yo te pido el favor de caridad y es, cada vez que vayas a una cita, deja el celular en el maletín y solamente saca un cuadernito. ¿sí? Saca un cuadernito y escribe cómo se llama el señor que está ahí al frente, cómo se llaman sus hijos cómo llama la mascota, si el hijo está enfermo, escribe absolutamente todo. Si tienes tres o cuatro personas ahí sentadas, escribe el nombre de cada una, ¿sí? Porque el nombre es la mejor forma de tú generar confianza en una persona. Si a ti quieres que te atiendan bien en un restaurante, pregúntale el nombre al mesero. Y háblele con el nombre al mesero todo el tiempo y te garantizo que te van a tratar como un rey, ¿sí? ¿Tú por qué crees que en Juan Valdés van y te piden el nombre cuando compras un producto? Ellos no van y te dicen, ¿qué será mejor? Oiga, usted, señor, el capuchino, vea, ahí está. O será mejor que te llamen y te digan, Doña Lina, ya está listo su capuchino Doña Lina, que disfrute su capuchino Un feliz día. ¿Sí? Es mucho más ganador. Entonces, si tú quieres generar ganar confianza con un cliente, tienes que estarla hablando por su nombre al menos unos 10 veces cada 3 minutos. Pero, ¿qué pasa? Que me encuentro muchos vendedores que están pegados del celular y te están atendiendo. Y, ah, sí, sí, señor. Sí, sí. Ah, sí. Ah, sí. Me, ah, sí. Sí, sí ah. O están pensando en el paseo del fin de semana de la finca. O están pensando en el problema que tienen en la casa. ¿Sí? Y no quiere decir que no te lleves tus problemas. Yo no sé quién se inventó que uno no se lleva los problemas para el trabajo. Es como si uno le dijera, problemas, se van a quedar aquí en la casa y vuelvo ahorita a las 6. No, tú te llevas los problemas para la casa. Pero tienes que tener la suficiente inteligencia emocional. De hecho, te recomiendo un libro que se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Se los voy a escribir acá, por favor, sigas en este libro. ¿Sí? Porque él lo que dice en este libro es que el 80% de nuestros resultados... Dependen de, de nuestra inteligencia emocional y el 20% de nuestro coeficiente intelectual. Como, en, como vendedor y si estás en ventas, no tienes la suficiente inteligencia emocional y te frustras con cada cosa. y te, Ahí también estás recomendando Luis el de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. También, excelente libro. Gracias Luis por la recomendación. Beatriz nos pregunta de cuándo hay seminario en Cali. Eh, en ese momento estamos enfocados en Medellín y en Pereira, pero muy pronto estaremos por allá. Paso es que eh, el crecimiento duele y crecer duele y, y pues el año pasado, o este año, cometimos el error de querer abrir muchas ciudades a la vez y nos enredamos. Entonces vamos a ir abriendo poco a poco, eh, a paso, no voy a decir que lento porque aquí no vamos lento, aquí es con toda, pero digamos de una forma muy estratégica. Y hasta que no esté muy bien Medellín y Pereira, eh, pues no vamos a estar abriendo otras ciudades, pero pues Beatriz, estás a dos horitas de, de Pereira, te invito a que nos acompañes en Pereira. Eh, una ciudad muy chévere, te vamos a recibir con todo el cariño del mundo, allá te vamos a estar esperando entonces te doy esa opción por el momento pero próximamente eh, la idea es poder tenerlo en otras ciudades entonces bueno, queda, vamos claros hasta ahí entonces pues, si la venta contigo mismo, no, si tú no te estás alimentando imagínate que tú te vayas para una cita y te vas y te metes una bandeja paisa de este tamaño ¿cómo crees que llegas a la cita? y te vas a quedar dormido en la cita ¿cómo crees que negocian los japoneses? Los que han tenido la oportunidad, perdón, los japoneses no, los chinos. ¿Cómo negocian los chinos? Pues tú vas a China y te embuten trago y comida hasta que no más pueden más. Cuando a ti ya te tienen así como medio, medio torcido, van y te venden. ¿sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado y esa venta contigo mismo tiene que ver mucho con eso. Hay otro tip que te quiero dar, otro consejo, y es que en las ventas hay colores. ¿sí? ¿Cuáles son los colores de la venta? El negro, el azul, el gris y el blanco, recuerda, negro, azul, gris y blanco, ¿sí? ¿Qué crees que pasaría si yo aquí estuviera dando esta pequeña charla y tuviera una camisa amarilla con unas letras o con un dibujo? ¿Qué crees que estarías tú pensando todo el tiempo? Estarías pensando en el dibujo, las personas que son más visuales ya hubieran escrito un poema con las palabras, ¿sí? Entonces, si tú eres de esas mujeres que te va para las, para las citas con los clientes, con el escote mostrando tus habilidades, si te vas llena de pulseras, si te vas con unas jaretas gigantes, con una cantidad de horno en el cuello, créeme que esta partecita de atrás de nuestro cerebro, que yo la llamo el cerebro cavernícola, es quien toma las decisiones de compra. ¿sí? Tú no le estás vendiendo a un cliente, tu cerebro cavernícola le está vendiendo al cerebro cavernícola de un cliente, tu inconsciente le está vendiendo al inconsciente del cliente. ¿sí? Entonces, si tú no estás segura con el producto, eso lo va a oler el inconsciente del cliente. Si tú no estás... Eh, seguro que la vas a poder cumplir con los compromisos, eso lo va a sentir el carnicol al cliente. ¿sí? Y si tú te vas con una cantidad de pulseras, el inconsciente el del carnicol al cliente va a estar diciendo: uy, qué mamera estas pulseras, Dios mío bendito, ¿por qué no las quita? O así ah, si te vas con una chaqueta verde limón, así que, o sea, y, y imagina que el cliente tenga guayado, hasta ahí llega, ¿sí? Va a quedar aniquilado con tu chaqueta limón, limón fofo, ¿sí? Entonces, por favor, evita utilizar muchos accesorios, muchas vainas que puedan perder la concentración. Si tú has sido uno de los talleres míos, nosotros siempre hacemos los talleres vestidos de negro completamente o en un tono oscuro, un tono gris, ¿sí? Pero eso es por qué, porque yo lo que necesito es que las personas se concentren en lo que les estoy diciendo, no en cómo está mi ropa, ni si tengo unos zapatos de una manera o un pantalón de la otra, necesito que se enfoquen en mí, ¿sí? Y que sea esa de mí que me están hablando y que me están escuchando. Y si tú haces una cita de ventas, pues necesitan que se concentren en lo que tú le estás ofreciendo. Entonces, mujeres, si ustedes se va muy escotadas, yo sé que es una estrategia demasiado buena, el cavernícola de nosotros los hombres empieza, uh, uh, uh, uh, uh, uh, ¿sí? Entonces, por favor, si tú eres de las que se escota, o sea, trata de evitarlo, ¿sí? Porque muy seguramente vas a vender, pero el día que tú vayas sin escote o que manden el gordito de la empresa, créeme que se va a desconectar por completo, ¿sí? O muchas veces ha pasado, sí, me ha, me ha tocado, personalmente me ha pasado y con eh, empresas que yo he trabajado. Que vas y le vendes porque te fuiste super sexy para donde el gente y tú te vas y el gente dice: Viste, yo pagué compré esa bobada y yo pagué con lo que encarta me metí con el producto. Y lo que pasa es que antes quedas con una imagen negativa del producto de la empresa porque se va, va a pensar que fue que te lo embutiste y que lo enredaste. Y, que, y de ahí es donde viene que es que los vendedores son muy mentirosos y una cantidad de creencias negativas que hay acerca de los vendedores. Entonces, hombres y mujeres, por favor, tratan de usar esos cuatro colores. Ustedes muy raras me van a ver a mí. Fuera de esos cuatro colores en un día en semana. Fines de semana y en las noches, uso rosado, verde, café, todos los colores. Pero para las ventas, trata de usar esos cuatro colores. Negro, azul, gris y blanco, por favor. ¿sí? Trata de tener una, una vestimenta muy sobria. Obviamente hay excepciones. Si tú eres diseñador de modas, pues no te puedes ir de corbata a vender tu colección, porque van a decir, no, pues si este es el creativo, ¿qué vamos a esperar? O si te vas, pues, super plano. O sea, obviamente si tú eres un diseñador de modas, pues te tienes que ir todo loco y con los pantalones rotos y con unas vainas raras porque es parte de la creatividad y parte de lo que yo hago, ¿sí? Si tú vas como un asesor de seguros y vas a ir a atender un banco, pues no te vas a ir en pantaloneta y en chanclas, pues estoy exagerando, pero ¿de cómo te vas a ir? Pues te vas a ir muy bien presentado, muy seguramente, no sé si usas corbata, tú vas a ir con una corbata, yo personalmente casi nunca uso corbata, ¿sí? Y depende mucho también del tipo de cliente al que vas a visitar, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando doy un taller a operarios de una planta, yo me voy de tenis y de camiseta polo. Pero cuando le voy a dar entrenamiento a una empresa, pues no me voy de corbata, pero sí me voy de saco y de camisa de botones. Entonces depende mucho también, porque imagínate que tú te vayas para donde unos operarios de una planta, sí que son personas que de pronto no han tenido acceso a muchas oportunidades, o personas que son de un nivel socioeconómico un poco bajo, y te vas demasiado bien vestido, ¿qué tal a decir? No, pues ahí está el doctor, sí ahí está el doctor. Y no se van a conectar contigo. Entonces tú lo que tienes que hacer como vendedor es ponerte al mismo nivel de la persona que estás atendiendo. Mimetizarte con esa persona. Y si esa persona te está tuteando, yo sé que esto muchas veces las personas lo, lo, lo, pues, lo confrontan. Pero yo por lo general, si el cliente me está tuteando, yo le tuteo. ¿sí? Si el cliente me habla de usted, yo le hablo de usted. Y tienes que empezar a generar algo que se llama rapport. Aquí no tenemos tiempo de, de hablar de, del tema de rapport, pero te invito a que lo, a que lo investigues. Te lo voy a escribir aquí. Se llama generar rapport. ¿Eh? ¿Generar rapport es qué? Es que si tú vas con la, en la empresa ¿eh? y el cliente te habla así con las manos, tú le tienes que hablar así con las manos. Si el cliente tiene la pierna cruzada, tú vas y cruzas la pierna. Si el cliente se te cruza de brazos, tú vas y te cruzas de brazos. Si el cliente te habla así en una vocecita así, tú tienes que presentarle tu por favorio de esa manera. Si el cliente hace acelerado, pues tú vas y te aceleras y le entonces, lo que yo quiero que entiendas es, tú tienes que empezar a mimetizarte y es como si fueras un mimo con ese cliente y te garantizo que vas a conectarte y el cliente va a empezar a pensar, oíste, este, este piensa como yo y se comporta como yo, a no bueno, este es de los míos, ¿sí? Mira, yo sé que estas cosas que hemos estado hablando durante, durante esta hora, te suenan muy raras, pero son cosas que yo hago todos los días en mis citas de ventas y yo los últimos 10 en entrenamientos de empresas que he cerrado, ni siquiera lo he tenido que cerrar, yo llego con mi energía arriba, los llego a saludar, les hago chistes, eh, busco algo en internet que haya cerca de la empresa y los felicito por algún logro, o sea, todo el tiempo estoy buscando y conectando con ellos y los hago reír y les doy siempre información de cómo les puedo ayudar y les digo, mira, si tú no me contrates, yo te consejo esto, esto, esto y te garantizo que haces esto, mira, ten mucho cuidado con esto, ¿por qué no haces este programa con tu gente? ¿por qué no los invitas a una convención y se hace una convención de ventas y la gente es tomando nota? Uy, está muy buenas ideas Andrés, gracias. Mira, así no me compren, pero el día que ellos necesiten un entrenador para su empresa, les garantizo que van a pensar en mí. ¿Por qué? Porque me fue en servir. ¿Cómo le puedo servir a esas personas que están ahí en esa reunión? Entonces, por favor, quítate de la cabeza, el que tú vas a unas reuniones a vender, ¿sí? No, es que hay, yo siempre le digo a las personas en talleres, hay dos formas de, también de vender, es al llévele, llévele, o utilizando técnica. ¿Cuál es el llévele, llévele? Llevando el seguro, llevando la póliza, llevando, y llego es a vomitar un catálogo de pólizas que tengo. Y muchos que trabajan con varias compañías, llegan y vomitan una cantidad de... de, de de información y ya. no Yo aquí lo que te invito es que lo hagas con técnica. ¿sí? El 80% del tiempo haz preguntas. Cuando tú encuentres cuál es el punto G, cuál es la necesidad que tiene tu cliente, descartas las páginas de tu catálogo que no son y vas y le presentas las dos o tres páginas del producto que ese cliente necesita. Otra cosa que te pido el favor, no pretendas que le vas a vender todo tu catálogo la primera vez al cliente. Tú vas, identifica la necesidad y le presentas tu negocio con base en la necesidad que él tiene. Y vas y le vendes el producto para esa necesidad. Si necesita un, un seguro para carros, vas y le vendes un seguro para carros. Si necesita un seguro de vida, vas y le vendes un seguro de vida. ¿sí? Pero no pretendas venderle seguro de carros, pero pues después le ofrece el seguro de vida, pero pues después le ofreces el seguro de, de que para la casa, que el seguro de hogares, que... O sea, no lo, no lo satures de información. Vas y le vendes el seguro de carros, empiezas una relación comercial con ese cliente, y en la medida que lo vas conociendo y vas generando más conexión con él, que empiezas a entender más su vida, cuáles son los riesgos a los que está expuesto, si tiene empresa o no tiene empresa, si las bodegas eh, se han incendiado, si tiene algún riesgo de incendio, etcétera, pues le vas sugiriendo, venga, don Pedro, eh, esta semana que estuve en las bodegas, yo me di cuenta que usted tiene una cantidad de cosas de riesgos ahí de que se genere un incendio. Cuénteme, ¿usted tiene póliza para su empresa? Bueno, ¿sabes que Andrés? Yo no tengo póliza. Ah, okay. Y mire, ¿y qué tal si usted ha pensado alguna vez en tener una póliza? No, la verdad, nunca he pensado. ¿Y usted se ha puesto a pensar cuánto serían sus pérdidas eh, en caso de que, en caso de que, de, de que pase algún incendio o pase alguna cosa? Ah, no, yo no me he puesto a pensar. Mire, solo no lo quiero decir. Yo tenía un cliente que tuvo un incendio en una bodega y sus pérdidas fueron de 300 millones de pesos. ¿Usted se ha puesto a pensar qué pasaría si usted pierde 300 millones de pesos? Ah, no, fue pucha súper complejo te le vas metiendo, ¿sí? Y le vas haciendo preguntas y le vas haciendo, te usas testimonios de otros clientes que hayas tenido o les puedes hacer preguntas de ese estilo. O sea, ¿qué pasaría si pasa tal cosa? Porque ustedes saben que en el campo de los seguros, uno nunca piensa que va a necesitar un seguro, sino hasta el momento que le pasa algo. Entonces, uno dice, no, ¿para qué va a comprar el seguro del carro? Y va a decir, lo roban. Madre, hubiera tenido el segurito del carro. Nunca, no, un seguro para de vida. No, es que no, yo no me voy a morir. no, Eso es para eso es cuando esté más viejo. Y va y te pasa algo. O de madre, hubiera tenido de seguro de vida hubiera asegurado a mi familia, ¿sí? Entonces tienes que empezar a utilizar muchas preguntas. Entonces, por favor, vuelve y te lo digo, no llegues a querer vomitar una información donde el cliente. Si ¿Sí, no es que tengo esta póliza, tengo la seguro, la tengo la, asegura, la, tengo la de vida, le la tengo... La... No, haz preguntas, identificas cuál es la principal razón de esa persona. Si él te habla mucho de los hijos, tú tienes que entender que para él son muy importantes los hijos. Entonces vas y le preguntas si tienen productos de seguros para sus hijos o si los tiene asegurados o etcétera, ¿sí? Y si te le metes por ahí y él empieza, mejor dicho, a emocionarse, sabes que es un punto débil de esa persona y te le metes por ahí y le vendes por ahí. Y más adelante le vendes el seguro del carro, más adelante le vendes el seguro de la moto, más adelante le vendes el seguro para la empresa, ¿sí? Pero por favor, no llegues al llévele, llévele a querer vomitar un portafolio. Por favor, te lo pido, ¿sí? Muy bien, señores. Eh, vamos terminando. Les voy a dar aquí un último tema que quiero que te lleves y para abrir unos 10 minuticos de preguntas a los que tengan para que las vayan preparando, con mucho gusto se los voy a responder, ¿sí? La, hay un tema y es, hay, hay una metodología que se llama el CIPASA, ¿sí? se los va a escribir aquí, se los va a escribir en, en acróstico, ¿sí? el CIPASA, la C, ¿qué creen que es la C? Es contacta, perdón, contactos, los voy a ir escribiendo aquí para que los copien, por favor, contactos con dinero, Necesidad. Y algo muy importante que tengan el mismo por qué. Voy a hablar un poquito de esta parte. Actos con dinero y con necesidad. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Nosotros vamos donde un cliente, resulta que ese cliente tiene el, tiene el dinero, ¿sí? Pero no tiene la necesidad. Ahora te pregunto: ¿cuántas cosas tienes tú en tu casa que nunca has usado? ¿Nunca las usaste? ¿Por qué crees que las tienes? Muy bien, porque tenías el dinero, pero no tenías la necesidad. Ahora, ¿qué pasa si vas donde un cliente que no tiene el dinero, pero tiene la necesidad? Sí, le puedes vender, pero va a ser un cliente que va a comprar muy fácil. Va a ser complejo, porque vas a tener que ayudarle a conseguir eh, el crédito, le vas a tener que fiar, le vas a tener que dar la facilidad de tarjeta de crédito, entonces vas a tener que tener un datáfono o va a tener que ir a buscar una institución financiera. Entonces, pues digamos que el cierre de ese negocio va a ser mucho más largo, ¿sí? Que es lo mismo que pasa si una persona tiene el dinero pero no tiene la necesidad. Puede que te compre y de emoción te compró, pero créeme que no va a ser un cliente a largo plazo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tú tienes un cliente que además de tener el dinero, tiene la necesidad? Mira, home run, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene el dinero, tiene cómo pagarte y además tiene la necesidad necesita tu producto, ya está en ti que ese 80% sea lo suficientemente convincente para poder cerrar a ese cliente y que no vaya y lo compre en la competencia, ¿sí? ¿sí? Y hay un factor muy importante que es el por qué, ¿cuál es el por qué de esa persona? Yo me acuerdo que cuando trabajé en familia, nosotros trabajamos mucho con esto y familia pues es una marca que no se caracteriza por vender barato, es una, una marca que vende muy buena calidad, un precio justo, pero llegaba muchas veces nosotros vendíamos productos institucionales a las empresas y llegamos donde la empresa les decíamos, eh, mire señores, ¿qué van a ofrecer los productos y qué, y en una empresa que al de compras le importaba cinco sus, sus empleados. No, eso póngame cualquier lija ahí en el baño, que eso, con tal de que tengan, con qué pueda entrar al baño, eso está bien. Es una empresa que no tiene el mismo porqué tuyo. Y por más que quieras, y si le quieras vender el tema de calidad y le quiera no comparten el mismo porqué tuyo. ¿sí? Entonces si tú vas a venderle seguros a una persona que le importa un carajo, sus riesgos, y que no tiene familia o que. Para él no es importante y le importa un carajo si se le incendia a bodega. Pues una persona que no tiene el mismo por qué y no tiene ese tema, esa sensibilidad del seguro y de la protección. ¿sí? Es muy diferente a si nosotros vamos donde un cliente, con el ejemplo que te está dando de familia, él dice, no, la verdad, yo quiero un buen producto para mis empleados y para mí son muy importantes y yo quiero que ellos tengan un buen producto en los baños. Va a ser mucho más sencillo que tú cierres. ¿sí? Entonces, si tú buscas clientes que tengan el dinero, la necesidad y que además compartan la misma filosofía o el mismo porqué de tu empresa, créeme que con eso vas a coronar. ¿Sí? Y eso aplica mucho para tu vida también. Si tú no te empiezas a rodear de personas que tengan el mismo porqué en tu vida, que no tengan la misma misión, visión o valores que tú, va a ser muy complicado. Este es otro bonus track que te voy a dar. ¿sí? Si vas a contratar gente para tu empresa, contrata personas que tengan la misma misión, visión y valores. Si vas a, a, a conseguir pareja, busca una pareja que tenga la misma misión, visión y valores. Si te vas a rodear de amigos que tengan la misma misión, visión y valores, y vas a ver que vas a llevar tu resultado a otro nivel. Entonces queda claro el tema de contactos con dinero y necesidad. Ahora la I, ¿Sí? Este se llama identifica tus, identifica las necesidades con preguntas. Entonces ¿Sí? pues una vez vayas donde el cliente, ¿qué vas a hacer? Le haces las preguntas, o sea, primero pues vas y miras tu lista de clientes y vas y miras quiénes son tus clientes tipo A, que son los clientes que tienen dinero, necesidad y que tienen el mismo porqué, ¿sí? Entonces vas y buscas esos clientes y esos son los primeros a los que tú tienes que ir a visitar. Porque imagínate que tú estás nuevo en el tema de las ventas o estás nuevo en una empresa y te vas de una para donde los clientes tipo C, que no tienen ni el dinero, ni tienen la necesidad, ni tienen por qué, pero te pueden servir para dar referidos, ¿sí? Te pueden referir gente, pero saben que no te van a comprar. Y te vas para esos clientes tipo C, ¿qué vas a decir? Oiga, este producto sí es un hueso, esto y si no lo vende pues nadie. ¿Qué hueso me metí yo? No, ¿qué problema esta vaina? ¿Sí? Tú, tú vas y visitas primero los clientes tipo A, pues créeme que con mayor seguridad vas a, vas a cerrar mucho más fácil. Después de que estás ahí con ese cliente bien seleccionado, ese cliente tipo A, vas a empezar a identificar las necesidades. ¿Y cómo lo vas a hacer? Haciendo preguntas. Pero no son preguntas de cómo está el clima, son preguntas de, venga, ¿y usted tiene póliza? ¿Y qué tipo de póliza ha tenido? ¿Y con qué proveedor lo tiene? ¿Y cuál ha sido lo bueno que le ha parecido a esas pólizas? ¿Y por qué cree usted que es importante tener una póliza? ¿Y por qué no tiene una póliza? O sea, le haces muchas preguntas hasta que identifiques cuál es el detonador y cuál es la necesidad que ese cliente tiene, ¿sí? Y tienes que empezar a entender cuál es su entorno. después contar preguntar por su empresa, por su casa, por su familia, por su carro y empiezas a identificar necesidades. Obviamente, si ya desde antes sabes cuál es la necesidad y vas referenciado, pues va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, a la I, la P, 60 el portafolio hacia qué a las necesidades que identificaste ¿sí? y aquí vuelvo y les digo tienes que ir y presentar el portafolio de tu empresa con base en la necesidad si ¿sí? cuando yo vendo consultoría en las empresas por ejemplo si la empresa me dice que su problema son los inventarios yo de qué hoy le hablo de cómo le voy a ayudar como empresa a solucionar el tema del inventario yo no le hablo ni de ventas ni le hablo de gestión humana, ni de que le va a capacitar a su gente. Yo me enfoco en inventario y eso es lo que le hablo todo el tiempo, hasta que lo cierro. ¿sí? Empiezo a trabajar con él el tema del inventario y voy a empezar a evidenciar una cantidad de falencias que tiene en la empresa. Entonces me voy a sentar con él, le voy a decir, venga, don Raúl, mire, es que yo encontré esto, esto y esto y esto, sería muy importante que hiciera estos cambios. Mire, don Raúl, me encontré con esto, esto y esto y veo que las personas no están lo suficientemente empoderadas, les falta el tema de liderazgo. ¿sí? Entonces vas a identificar la necesidad y le hablas de tu compañía siempre enfocado a la necesidad. Es lo que te decía ahora. Coges todo lo que te dijo como necesidad y lo cambias a presentación de portafolio. Y con eso tienes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Muy bien. Esa es la P. La A. Aprender a cerrar. No nos va a dar el tiempo, pero digamos que tienes que aprender cuáles son los cierres de venta también. Cuáles son los tipos de cierre que hay. ¿Sí? Tienes que, tienes que aprendértelos de memoria y tienes que saber cuándo usar uno de esos cierres. Porque si tú no sabes cerrar... Yo tengo clientes, eh, eh, personas que hablo con ellas. Uy, jefe, nos fue súper bien. O, uy, Andrés, nos fue súper bien esta reunión. Uy, qué bien, ¿y qué quedaron? No, pues, eh, no, que le mandaron mail. No, pues, que volvíamos a hablar. No, pues, ¿sí? Y no concretaron absolutamente nada. Entonces, yo lo que te invito es, tienes que aprender a cerrar y tienes que saber qué tipo de cierres utilizas, ¿sí? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con eso. Es aprender a cerrar. La S, solicita el pago. Y dar las garantías. Solicitar el pago y dar las garantías. ¿sí? Ya vamos a terminar para pronto los que tengan que ir. Porque abramos el espacio de preguntas. Solicitar el pago y dar las garantías. Aquí vuelve lo mismo. Hay muchos vendedores que a mí me daba mucho miedo cobrar. Yo era una persona que era muy mala para cobrar. Entonces yo vendía. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo le fue? No, jefe, súper bien. ¿Y vendieron? Sí, vendimos. ¿Y cómo va a pagar? Ah. No, yo no le ese tema. ¿Y cuándo paga? Ah, no voy a llamarlo, yo no le ese tema con él. ¿sí? Entonces, siempre vas allá. Listo, perfecto. Entonces, quiero este producto. Listo, don Pedro, muy bien. Cuénteme una cosa, ¿cómo va a ser el, el pago? ¿Lo va a pagar en efectivo o lo va a pagar con tarjeta de crédito? Ah, no, con tarjeta de crédito. Ok, ¿con Visa o con Mastercard? Ah, no, con Visa. Listo. Eh, ¿A cuántas cuotas lo va a tirar? Si quieres, yo aquí tengo mi datáfono portátil. y Yo siempre cargo, por ejemplo, un datáfono portátil. Yo sé que muchos de los servicios que ustedes venden no se venden con un... Con un con un datáfono, pero existen muchas alternativas que ustedes pueden utilizar para eso, ¿sí? Entonces busquen alternativas que les puedan dar a las compañías que ustedes representan, busquen si hay temas de financiación, ¿sí? Porque no todo el mundo, la gente va a tener el dinero inmediatamente, ¿listo? Sobre todo cuando los seguros, que de verdad yo los admiro a ustedes demasiados porque me parece que uno de los bienes más difíciles de vender o de los productos, de los servicios, perdón, más difíciles de vender son los seguros. Porque la gente piensa que no les va a pagar nunca nada, ¿sí? Y los compras como aquí cuando después de que nos ponen el carro bomba en un centro comercial, entonces ahí sí ponen la lupita para ver los carrobombas, ¿sí? Eso nos pasa con los seguros. Cuando ya vemos que nos pasó algo, ahí sí nos interesamos en los, en los seguros, entonces de verdad los admiro mucho porque sé que es un, un producto bastante, bastante difícil de vender, ¿sí? Entonces solicitar el pago y dar las garantías. ¿Qué es dar las garantías? Que tú te comprometas listamente a la póliza, le va a cubrir esto y esto, le va a evitar tanta plata mensual va a tener este cubrimiento, está la póliza, o sea, que él quede con toda la información, que el día de mañana si llega a pasar algo, ah, es que yo no sabía. Sí señor, mire, aquí está escrito Don Pedro, yo se lo escribí y se lo mandé en un mail. Entonces hay que dar las garantías de lo que realmente va a recibir la persona, ¿sí? Y por último, es aprender a usar testimonios y pedir referidos. ¿sí? Es aprender a usar testimonios. Es lo que yo les decía ahorita. O sea, si tú tienes un cliente que tuvo mucho éxito usando uno de los productos que tú le vendiste uno de los seguros que le vendiste, pues tú vas y le cuentas, mira, Pedro, yo tenía un cliente que le pasó exactamente lo mismo o que tiene unas bodegas como estas, eh, compró el seguro y se le incendió y pues no pasó nada porque lo pudimos cubrir. ¿Sí? Entonces tienes que empezar a utilizar ese tipo de herramientas. Busca testimonios que tengan muy poderosos y vas y los utilizas. ¿sí? Y el pedir referidos. ¿Cuándo pides referidos? Vendas o no vendas. Siempre pide referidos. ¿Sí? Ay, don Pedro, bueno, me alegra mucho que le haya gustado el servicio, el seguro, listo, perfecto. Entonces, aquí ya queda la afiliación. Cuéntame una cosa, Pedro. ¿usted de pronto tiene a alguien que le pueda interesar o le pueda servir esta misma póliza que le acabo de vender? Ah, sí, mira, ¿sabes qué? Llámate a Pedrito, ¿sí? Que es un sobrino mío. Ah, estoy en para el número. ¿Sí? Entonces, trata de sacarle los referidos a esas personas. O, si no le vendes, hombre, lástima, qué pena, hombre, don Pedro, que no le haya interesado. Pero, cuéntame, ¿usted de pronto tiene a alguien que usted crea que le pueda interesar esta póliza que hablamos el día de hoy? Sí, ¿sabes qué? Llámate a este hombre que es un colega mío. Y él tiene una empresa aquí al lado, chamalo, y, y vas y le caes y le dices que yo te di el número. ¿sí? Entonces, señores, esta es la información que les quería regalar el día de hoy. Eh, espero que de verdad lo utilicen, la aprovechen bastante. Eh, es una información que, si tú empiezas a trabajar contigo mismo, créeme que tus resultados van a ser totalmente diferentes, porque el 80% de la venta es contigo mismo. Y hay una frase que te la voy a escribir aquí también en mayúscula, porque quiero que te la grabes y te la tatúes en tu cabeza. ¿sí? Y es que tus ingresos nunca serán superiores a tu crecimiento personal, ¿sí? Por favor, lee esta frase todos los días a toda hora. Tus ingresos nunca serán superiores, superiores a tu crecimiento personal, ¿sí? Tus ingresos nunca serán superiores a tu crecimiento personal. Si tú no creces como persona, si tú no te preparas, si no te entrenas, si no creces de, desde adentro, créeme que va a ser muy difícil que te conectes con tus clientes. ¿sí? Entonces, a elevar la energía. Eh, bueno, te voy a hablar aquí rápidamente. ¿Cuáles son los hábitos para subir la energía? Ejercicio, ¿sí? buena alimentación, eh, meditación. Practica mucho la meditación, es demasiado importante. Eh, un buen sueño. A orar y agradecer a Buda, a a Dios, cualquier ser supremo al que tú creas, sí. Eh, una música positiva. Yo en las mañanas siempre me levanto con música positiva y salgo de mi casa enrumbado, sí. Eh, audiolibros, lectura, libros buenos, no, que no sean telenovelas y cualquier basura por ahí, sino libros que te aporten, libros de ventas, libros de crecimiento personal, sí. Yo antes no entendía por qué los libros de crecimiento personal eran los más vendidos después de la Biblia, pero ahora que estoy en lo que estoy entiendo por qué, sí. Y yo entendí por qué me había quebrado y es porque yo no había trabajado conmigo. Me había metido mucho en cosas de académicas, pero nunca me había preocupado por trabajar conmigo mismo. ¿sí? Entonces te, recupero, te recomiendo mucho eso. ¿sí? Y ahora, el principal hábito negativo que tú puedes tener, y tiene dos letras, y es la TB. ¿sí? El peor hábito que tú puedes tener es la televisión. Una, un colombiano promedio, hicieron un estudio aquí en Colombia, el colombiano promedio ve cuatro horas de televisión diarias. Imagínate que tú esas cuatro horas aprovecharas para hacer ejercicio, para estudiar, para aprender un idioma, no sé si vieron hace poquito en las en la noticias eh, que mostraron un portero de un edificio acá en Bogotá, yo estoy aquí en Bogotá pues trabajando, en un portero de Bogotá que se sabía cinco idiomas y los aprendió con esta aplicación de Duolingo. ¿Pero por qué? Se demoraba una hora y media yendo a la oficina, al trabajo y una hora y media devolviendo. ¿Y qué iba el hombre haciendo? Aprendiéndose el idioma a la hora y media. Mientras que hay otros que van durmiendo, van pensándonos en qué, pues este señor se va... Y se aprende todas las vainas. Entonces, la televisión es el peor hábito que tú puedes tener. Sí, es más, si puedes sacar el televisor de tu cuarto, por favor, hágalo. ¿sí? Yo en mi casa ni siquiera tengo señal de televisión. Tengo Netflix para yo poder controlar lo que veo. ¿sí? Entonces, por favor, utiliza unos buenos hábitos y te garantizo que en la medida que tú tengas muchos hábitos de estos que te acabo de mencionar, y menos de los de televisión, de redes sociales, de WhatsApp, todas estas cosas negativas, ¿sí? pues créeme que tus resultados van a ser mucho mejores y te vas a levantar todos los días con el pie derecho, ¿sí? Entonces, por favor, trabaja mucho en eso. Eh, te quiero invitar, el 27 y 28 de enero vamos a tener el primer módulo, eh, el cambio que vamos a hacer. Nosotros este año estuvimos trabajando con un taller que se llama Máquina de Ventas. Este año ya lo vamos a hacer de una manera, el 2018 vamos a hacer una especie eh, de, de diplomado, por decirlo así, pues porque nosotros no somos universidad para certificarlo, pero se va a llamar la Academia de Ventas. Sí, esta Academia de Ventas va a tener... Eh, estamos terminando de ultimar detalles, pero va a tener alrededor de cinco módulos. Eh, en el primer módulo, que va a ser de dos días, van a ser más o menos una sesión de dos días al mes. Eh, es un, un, una academia que va a durar dos, eh, unas, un, va a ser como cinco, va a durar como unos cinco meses, ¿sí? Más o menos estamos evaluando pues, las fechas y todo eso. Pero va a tener un primer módulo que es el de neuroventas, que vamos a trabajar mucho de esto que acabamos de hablar, cómo trabajamos las ventas, pero desde tu reprogramación en la cabecita y todas estas cosas que te hablé en la primera parte de la charla. Después vamos a hablar de toda la parte de contactos, de cómo hacer las llamadas telefónicas, cómo contactar en frío, cómo vender por WhatsApp, cómo vender por internet, utilizar todas estas plataformas de ventas para poder conseguir prospectos. Después vamos a trabajar toda otra sesión, que es la tercera, donde vamos a hablar de toda la parte de cierres y objeciones, cómo aprender a cerrar de la forma adecuada, cómo manejar las objeciones. O sea, los que han tenido la oportunidad de ir al de máquinas de ventas, es un máquina de ventas, pero ya no vamos a meter esa profundidad y vamos a desglosar cada una de las partes que hacen, eh, que están en el proceso de las ventas. Después viene otro módulo que es el mercado de guerrilla o la mercadotecnia de guerrilla, que no sé si conoces ese, ese, ese término, es cómo tú empiezas a trabajar de una manera más eficiente, generar prospectos para tus negocios sin tener que invertir grandes sumas de dinero, utilizando redes sociales, utilizando internet, utilizando algunos sitios como los individuales en los restaurantes, o sea, utilizando estrategias que te salen a muy bajo costo, pero que obviamente tienes una medición para saber eh, cómo hacerlo, ¿sí? Y por por después viene uno que llama presentaciones eh, de ventas poderosas, es cómo hacer que tu producto se vuelva lo suficientemente sexy o lo suficientemente atractivo para que todo el mundo quiera comprarlo, ¿sí? Cómo eh, aprender a comunicarse con una persona visual, con una persona auditiva, con una persona kinestésica, cómo venderle a cada una de esas personas, cómo aprender a comunicarte de una forma más efectiva. Entonces vamos a trabajar toda esa parte. Y ya por último, vamos a ir a la administración de las ventas, donde ya hablamos de toda la parte del seguimiento, qué viene después de la venta, cómo le puedes volver a vender a alguien que ya le vendiste, cómo generar los referidos. Esa es la academia de ventas que estamos montando. Pues tenemos que ultimar unos últimos detalles pero va a arrancar ahorita el primer módulo del 27 y 28 de enero. Entonces, eh, pues espero que nos acompañes, que puedas estar allá. Eh, de nuevo, dar las gracias a SoftSeguros por esta invitación, pues a Pau y a Andrés por, por este espacio que me permitieron compartir con ustedes. Y pues saben que lo que les pueda servir, eh, ahí estoy disponible eh, para lo que puedan meditar. Entonces voy a abrir un corto espacio de unos cinco minuticos si alguien tiene preguntas, que con mucho gusto las voy a resolver. Si alguien tiene por ahí alguna pregunta que te quiera hacer. Alguien que tenga alguna duda. Algo que quiera saber de lo que hablamos en este taller. Espero que te haya servido esta información, que te haya gustado. Créeme que si empiezas a hacer muchas de esas cosas que hablamos, tus resultados van a ir a otro nivel. Pero tienes que trabajar es contigo. Todo empieza es contigo. ¿sí? ¿Alguien quiera preguntar algo? Por ahí. Díganme si tienen por ahí preguntitas, alguien quiera preguntar algo. Me están preguntando que cómo pueden tener información del taller. Eh, les voy a escribir, esta es nuestra, nuestra página de, de internet. Entrará a www.ucalle.com. ¿sí? O me pueden seguir también en mis redes sociales, tanto mi Facebook como mi tanto mi facebook como mi instagram es a n botero h pero h ah, esa, aquí, aquí me, lo, me lo saca como si fuera ya publicación pero bueno es a n botero h para los que no sé si les escribo ahí ahí se lo acabo de mandar a n botero h me pueden seguir en instagram me pueden seguir en facebook ahí les estaré compartiendo la información que tengan eh, con mucho gusto vamos a estar ahí publicando eh, pues con la información acerca de este taller. Eh, Beatriz me pregunta que si este taller es en Pereira. Sí, Beatriz, es en Pereira. Eh, vuelvo y te digo, 27 y 28 de enero. Eh, si ustedes desean, me pueden dejar su información con Andrés o me la pueden eh, mandar también a, a un post o, o a través de mi Facebook, me pueden contactar también y con mucho gusto les mando toda la información completa. Jorge, muy bueno poderte tener, ahí te vamos a estar. Eh, eh, Rolando me pregunta en qué ciudad, Rolando, vamos a tenerlo en Pereira y lo vamos a tener también en Medellín. En Medellín es el 10 y 11 de marzo, que lo acabamos de hacer ahorita en diciembre, entonces ya lo repetiríamos en, en marzo, 10 y 11 de marzo, para que te puedas agendar, Rolando. ¿sí? Eh, muy bien, eh, Fernando, ¿tendríamos información de los diplomas? Claro que sí, estamos mandando información de este, de este evento. Eh, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta que les puedo responder o les pueda ayudar. Eh, les voy a mandar mi correo también para que me puedan contactar cualquier cosa. Con muchísimo gusto, ya sea de sus negocios, eh, ya sea de cualquier tema de los talleres. También nosotros damos temas de consultoría eh, a empresas. Yo estoy viajando permanentemente a Pereira, a Bogotá, a Bucaramanga, a Medellín. Por dicho, si hay cliente en Chigorodó, ya estoy. ¿verdad? Que no es sino que me digan lo que necesiten, les puedo apoyar y con muchísimo gusto. También les voy a colocar el correo de, de nuestra empresa, es info arroba, y éxito .com, o también nos pueden escribir a info arroba, ucalle. ahí podrán eh, preguntarnos cualquier tipo de información adicional que requieran Alexandra, me puede preguntar que si solo pueden hacer este taller los que hicieron el de diciembre, no Alexandra, precisamente nosotros veníamos haciendo un taller que era solamente eh, una sesión de dos días, ¿sí? pero había mucha gente que quedaba con muchas dudas y que quería saber mucho más. Esa fue la razón por la que diseñamos el diplomado y por eso es que vamos a tener siempre un primer taller, que es el de neuroventas, que es como una, digamos, como una introducción a las ventas, pero obviamente con muy buena información y con mucho contenido. Eh, ya el que quiera comprar pues, todo el diplomado pues, o el, la certificación de academia de ventas completa, pues le va a salir un mejor precio. Pero, digamos, que va a ser como el primer módulo. O sea, yo, tú, yo sé que vas a estar ahí en ese taller. Entonces, eh, eh, digamos, ahí Alexandra, el de, el de Medellín va a ser en 10 y 11 de marzo. En, en Medellín tenemos 10 y 11 de febrero, que fue la fecha que te di ahora, pero es el de Poder Sin Límites, que es otro taller muy bacano que tenemos, que es un tema de empoderar a la gente y que lleve sus resultados a otro nivel. Entonces, ahí lo pueden también eh, consultar. Pero, to, a, o sea, todo lo que vamos a hacer el otro año arranca desde cero arrancan desde cero los módulos, ¿sí? Entonces, eh, ojalá nos puedan acompañar, me dio mucho gusto tenerlos el día de hoy, espero que les haya servido la información, pues es un poquito complejo poderles dar tanta información que tengo en una hora, pero pues tratar lo más importante. Eh, si alguien más tiene alguna pregunta o algo que les pueda ayudar, eh, con muchísimo gusto. ¿Alguien más que quieras eh, resolver alguna duda? Muy bien. ¿Alguien más? Voy a dar un minutico más si alguien tiene alguna pregunta. O si no, pues eh, ya saben dónde pueden encontrarme, dónde pueden contactarme, que me puedan seguir. Y bueno, que sigan trabajando con Softseguros Es una excelente empresa. Conozco eh, ya muy bien a Andrés y a Paola y, y eh, afortunadamente han podido acompañarme en los talleres. y eh, Son unas grandes personas. Entonces, de verdad, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y bueno, ya saben que cuando me quieran invitar, ahí estoy. Estamos listos. Eh, les deseo una feliz tarde y, bueno, veo que aquí ya no hay más preguntitas. Entonces, bueno, una feliz tarde para todos y que disfruten su día.